<risa> al mando rodríguez de la revista de los leones ya integrado hace rato en entrenamientos qué tal te ha sentido no me he sentido muy bien gracias a Dios. estamos trabajando fuerte para dar lo mejor de nosotros este año y ayudar al equipo a tener un campeonato para eso estamos trabajando día a día aquí en el terreno y fuera del terreno en qué han consistido sus trabajos de WP, la bp todos los días consentimos en. venimos nos echamos eh cogemos rolling hacemos board different hacemos fundamentos luego nos vamos al bullpen ya estamos en la, en la área de la ivp y luego en la ivp nos vamos al condition y luego el condition venimos a ayudar a los bateadores con el chagueo estamos trabajando en esa área ahora mismo y el físico cómo estaba ¿También? bien bien bien <risa> trabajando fuerte en eso te vimos en la liga mexicana tú, para tener una efectividad por debajo de tres en la liga mexicana estuviste muy bien incluso con varios juegos salvados y Siete victorias, unas seis derrotas. Estuvo bien la temporada, ¿cierto? Sí, estuvo, estuvo buena y tuvimos eh, concluyendo en el relevo corto, donde tuvimos 15 salvados, como tú acabas de decir, seis victorias, seis derrotas. Eh, la efectividad por debajo de tres, que es bastante buena, alrededor de 60 y pico de innings. Y me sentí, la verdad, muy bien, gracias a Dios. Hablando de eso, tú estuviste, tú, tú, se había salido la información. De que tú habías tenido un contrato de liga menor con la gente de los Rangers de Texas, ¿qué pasó con eso? Yo tuve un contrato con los Rangers de Texas a la cual me invitaron a entrenamiento, duré casi el entrenamiento entero en Grandes Liga, eh, luego me mandaron para la AAA, en el medio abril dio la casualidad que te, ellos necesitaban espacio y decidieron dejarme libre, ahí fue, me quería firmar Houston y Doyle, pero como abridor, pero yo no, esa no es mi apertura. La cual decidí a jugar para México para seguir continuando con el béisbol y venir este año y tratar de conseguir una meta nueva que es firmar con otro equipo. O sea, que tu enfoque está en ser relevista en, durante toda tu carrera, porque tú eres mucho joven. Claro, no, esa, esa es la realidad. En el sentido, yo creo que hasta ahora mismo yo creo que yo me siento mejor como relevista. Eh, hasta ese entonces... Yo creo que hago un mejor trabajo como relevista que como abridor. Y de hecho, en la Liga Dominicana la temporada pasada hiciste tremendo trabajo hasta un punto que fuiste el cerrador del conjunto. Sí, no, gracias a Dios que por lo menos el manager tuvo la confianza y me dio para la apertura como cerrador ahí. No, y lo importante es ayudar al equipo, eso es lo que uno enfoca día a día. El rol que sea ayudar. <ríe> ayudar. Bueno, pues gracias Armando Rodríguez por esta conversación para los fanáticos de los Leones del Escogido. No, gracias a ustedes. Okay.